Hola mi nombre es Julián, esto es Me Encanta Cantarte y hoy vamos a jugar y trabajar con la respiración, vamos Bueno la respiración es esencial si queremos tener buenas clases, viste que en la escuela cuando estamos nos estresamos eh, nos cuesta, a veces nos angustiamos por el examen, por la prueba, por lo que tenemos que dar, por lo que tenemos que escuchar, por un ejercicio que no nos sale o que no podemos aprender o etc. No se nos entiende nada, bueno, porque la respiración está alta. La respiración es clave. Es un centro donde, está la, donde la angustia se eh, manifiesta de la manera más tremenda. Vieron cuando se nos cierra la boca del estómago, desnudo nudo, la garganta, de emoción. Con algunos tips que te voy a dar sobre la respiración, esto te va a ayudar para que puedas tener mejores clases. La primera cuestión que tenemos que saber sobre la respiración es que nosotros tenemos dos pulmones, y no son iguales. El pulmón izquierdo. Un poco más pequeño que el derecho, porque tiene que además esa parte del tórax aloja el corazón. Eso es lo primero que tenemos que saber: con qué será mejor respirar, ahí o acá. Inhalamos el aire por nariz, por boca, baja, se divide y va a los dos pulmones. Según nuestra capacidad pulmonar, es la capacidad de respiración que vamos a tener. Entonces, cuando nos dicen inhalemos, no hagamos esto porque es demasiado aire para lo que necesitamos. Ese aire es para cuando uno tiene que hacer, eh, no sé, meterse en una pileta y estar 20 segundos bajo el agua. Pero para hablar, para respirar normalmente, no, no sé. Ahora, ¿cómo hacer para relajarnos con la respiración? Te lo voy a mostrar acá. Primero nos paramos derechos. O nos sentamos derechos, no duro, relajado en una buena posición y derecho, la base de la cola tiene que estar derecha y bien sentada en el pie. nuestros hombros altos pero no rígidos y nuestra cabeza normal ahí vamos a tomar aire por nariz, si nos sirve cerramos los ojos. Lo voy a hacer de nuevo. Miren como tomo aire. ¿eh? Es importante tomar el aire por nariz. Es importante retener el aire, o sea, no hacer. Sino tomarlo, retengo un poquito y lo subo. respiración buena, copada. Y respiración que no nos sirve. Esta, mira, ¿eh? Esa va para atrás. Esto te viene bárbaro. Lo podés hacer en cualquier momento ante una prueba, ante un ejercicio, ante una situación que te angustia. Respirar un montón de veces así. Vas a ver cómo después de la tercera o cuarta vez que lo haces, empezás a relajar. Si sos un aseño, si sos un profe, una profe... Primero lo puedes hacer para vos mismo también... Y también lo puedes hacer con tu grupo, te lo súper recomiendo... Te sentás con el grupo y antes de empezar un examen, por ejemplo... Si bueno, todo el mundo deja el celular, deja la carpeta, deja la mochila... Se sienta bien, deja de hablar... Vas hablando cada vez más pausado, cada vez más bajo, cada vez más relajado... Vos también te pones, tú también te pones en una buena posición... Y les dices a tus estudiantes que se relajen, que si les ayuda a cerrar los ojos, que los cierren. Que van a tomar aire por nariz, lo van a retener un poquito y lo van a soltar. De esta manera. El cuerpo inmediatamente tiende a relajarse. No hay que hacerlo demasiado tampoco porque la idea no es irnos a dormir, la siesta estaría bueno, pero no en clase, sino la idea es irnos relajando un poquito a medida que lo haces. Este es un programa de Me encanta cantarte y del aula en tus manos, te lo dejo, hay muchos tutoriales aquí abajo para que los vayas viendo, para que te suscribas, comentáselo a quien le sirva. Estas actividades requieren práctica, requieren voluntad, requieren esfuerzo y te puedo asegurar que te mejoran. La salud, te mejoran las clases, te mejoran todo. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo. Y coméntame cómo te fue, si lo pudiste hacer, si te cuesta mucho. Y hasta la próxima.